Hola y bienvenido a un nuevo video. En este video, con ayuda de Steffi y Search, aprenderemos a usar el osciloscopio virtual que descargamos para visualizar las señales AC. Acompáñame a verlo. Ahora vamos a conocer la aplicación del osciloscopio del computador. Esta aplicación cuenta con varias pestañas. Nosotros vamos a utilizar la pestaña del osciloscopio y del generador de señales. En la pestaña del osciloscopio podemos encontrar varias opciones. Nos concentraremos en dos secciones principales que son las que utilizaremos. En esta sección vamos a poder modificar la amplitud de la pantalla para poder ver de la mejor forma la señal visualizada. Veamos un ejemplo. Al modificar la amplitud de la pantalla es como si hiciéramos un zoom vertical a la señal. Recordemos que la amplitud de la señal que llega del celular no cambia. Ahora en esta sección vamos a poder modificar la escala de tiempo de la pantalla. Podemos hacerla más grande o más pequeña y adecuarla para que podamos ver de la mejor forma la señal visualizada. Veamos un ejemplo. Al modificar la escala de tiempo es como si hiciéramos un zoom horizontal a la señal. Esto no quiere decir que cambie la frecuencia de la señal que llega del celular. Estas serán las dos funciones que utilizaremos. Ahora visitemos la pestaña llamada generador de señales para aprender más de las señales AC. Aquí podremos generar algunas de las formas de ondas que pueden tener las señales AC y podemos verlas en el osciloscopio. Esta opción la puedes usar si no cuentas con el módulo. Recuerda que al usar el módulo generas una señal desde tu celular y al usar esta opción las señales se generan desde la aplicación del osciloscopio. En este osciloscopio no es posible ver las señales de C. Recuerda que en caso de querer medir las señales de C podemos usar el multímetro. Muy bien, te esperamos en el siguiente video.